Ok, espérate. ¿Listos? Avanzar en Latinoamérica, que no es lo mismo, pero es igual. Mira cómo vamos a avanzar. Con un poco de siempre me y no me apaga la luz. El conductor se llama Mauricio. So el conductor es el driver. Uh -huh, so a conductor is, is a driver. Uh -huh. What was the rest of it? Oh, I don't know. Uh -huh. <laughs> What did you hear? Repeat that one more. Si el nombre del conductor. So the name of the driver. Mm -hmm. Se llama uh, Mauricio. So, oh, the, the name of the driver is Mauricio. Yes. Okay. Okay. Um, so you look at right, this okay, Yo, right. one. Go. Oh. Si pero este es el reconocimiento del Estado que aquí se torturó. De aquí se hizo desaparecer y se tuvieron a compatriotas contra su voluntad por el solo hecho de querer una, vivir en una sociedad mejor, por el solo hecho de vivir mejor la vida. Si no de En lo personal pienso que el, el, el artista nunca debe renunciar a la libertad. Y en el caso de Víctor Jaro, Salvador Allende u otros como Nelson Mandela, Luther King, Malcolm X, son referentes de nivel planetario, son digamos grandes personas y personalidades que han ampliado digamos su influencia al sector digamos al que ellos pertenecen. Somos tres comunistas y tres de izquierda que nosotros damos directrices políticas. Entonces tenemos la mayoría. Y que también muchas veces hacemos influencia en él. Él dice que manda, pero nosotros somos los que ponemos la idea en la mesa. Eso, entonces, la iconografía... Que tiene, esto que nosotros hacemos tiene que ver con la memoria, entonces el estar aquí instalado también tiene que ver con la cultura, que es patrimonio nuestro, claro. en la medida en que todos los pueblos avanzan en la liberación en las cosas, también van creando su propia cultura, su propia identidad, y un poco acá lo estamos reforzando. Eh, se está escribiendo eh, la nueva Constitución para Chile, esta es la primera eh, Constitución que nace de una movilización social, eh, comienza con la revuelta del año 2019 cuando el pueblo de Chile sale a movilizarse, sale a las calles a exigir eh, terminar con las desigualdades, eh, principalmente terminar con el, con el modelo neoliberal. Eh, y lo que estamos haciendo nosotros destruir finalmente esas leyes eh, y esa constitución de amarre que nos dejó la dictadura de Augusto Pinochet. Sí. Sucede que me canso de ser ciega, sordo muda para sobrevivir. Sucede, sucede que me cansé de ser esa mujer. Muchas gracias. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. En español. Hi, we are Marcelo and Jorge Coulomb. We are members, founders of the Intimani Group from Chile. And we would like to, to say hello to the comrades of the Communist Party of USA. Simón Bolívar, Simón, nació en tu Venezuela y por todo el tiempo vuela. the people mm -hmm. we must work with the people to make them to understand the capacity that they have to transform their environment to satisfy their need tenía razón